Estos son mis 5 recomendados. Hola, soy Camilo Luna y en este video te recomendaremos series de televisión, películas y mucho más. Bienvenidos. Número 1. Red. Esta es la historia de Make. Una niña de 12 años que es perfecta, hace todo bien y quiere que su mamá esté supremamente orgullosa de ella Y pues ayuda en el templo familiar que se encuentra en Canadá, Toronto Donde todo es felicidad, paz y armonía Todo cambiará cuando una mañana me despierte como un panda rojo Al parecer en la familia hay una especie de maldición por parte de su p su abuela cual hizo un trato con los dioses para convertirse en un panda rojo y poder proteger a su familia y pues buscará la manera de solucionar este problema. Esta producción la pueden encontrar en Disney Plus. Es una producción de Disney Pixar y es una historia muy bonita para las adolescentes que pasan por esta etapa preadolescente. Y espero que la disfruten. Número 2 The Brown Family esta es la historia de Prenny Brown, una niña preadolescente que está explorando su vida, está llenando todos sus espacios que tiene que llenar una niña ya grande y con bueno, buenos genes. La cosa es que esta serie de televisión salió en el año 2000 y terminó en el año 2005. Fue cancelada por Disney pero regresa con nuevos temas, nuevas situaciones y otra perspectiva relacionada a la nueva vida que... Que existe en estas épocas Espero que la disfruten con su familia Sale cada mes dos episodios A través de la plataforma de Disney Plus Espero que lo disfruten Número 3 Robin Robin Oh, oh, oh naturaleza Que bella eres Todo lo haces perfecto Pero un día Pues se cae un pequeño huevo de pajarito Y termina siendo creado por ratones Si, sí, es la historia de Robin Un pájaro que se cree ratón Y quiere ayudar a su familia En épocas de invierno A conseguir comida pero lo estropea absolutamente todo y su familia, pues sus hermanos y su padre, pues la odian un poquito Entonces ahora Robin deberá encontrar un sentido en su vida y qué realmente es, un pájaro o un ratón Esa producción es de los mismos creadores de Wallace y Romy y Pollitos en Full La pueden encontrar en Netflix Número 4 El techo del mundo Cuando vives en la pequeña Francia costera, cuando todo el mundo, oh, oh qué bella Es vivir... El viento toca tu cara, del mar y todo es perfecto. Pero la vida de Sacha no. Su abuelo en una exploración desapareció. Ahora Sacha de 15 años deberá hacer todo lo posible por encontrar el barco de su abuelo y rescatarlo. Esta historia la pueden encontrar en internet. Y es muy bonita y fascinante de ver y espero que la disfruten. Número 5. Violet Evergreen. Oh, maldita guerra. Todo lo que hace sufrir a las personas. Y en este caso, a una muchacha que pierde ambos brazos. Después de la guerra, pues le reemplaza sus manos con manos mecánicas. Y no sabe qué hacer. Ella quiere escribir una carta al amor de su vida que se encuentra muerto. En esta historia tan bonita, veremos cómo las personas llamadas Dollys. Mujeres que escribían para los hombres y para las mujeres que no podían ni leer ni escribir Veremos esta historia tan fascinante de Violet cómo va conociendo a la gente a través de la escritura Esta serie la pueden encontrar en Netflix y también pueden encontrar su película doblada al latín Espero que lo disfruten Y bueno, eso fue todo